2019 y calientica. Informaciones muy importantes que traemos de nuestro portal Telenor y de nuestro Instagram. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telenor con DOT. Y recuerda también seguirnos en Facebook y en Instagram, Telenor con DOT. Bueno, y las redes se están quemando. Hochi Santo tiene canal. Tiene canal de televisión. Así como lo oyen, Hochi Santo tiene canal. Hochi Santo va para el canal 9 de Colovisión. Todavía no se ha definido cuál va a ser el horario. Pero Hochi Santo va para el canal 9 de Colorvisión. A las personas que están esperando divertidos con Hochi. Esperemos que en esa temática, por pues, favor, que la cambie. Que no sea el mismo divertido con Hochi, la misma vaina. Eh. Eh, oh, ya me tienen harto con eso. Ya, yeah. eh, La verdad. Pues Como dijo, me dijo mi amigo Fuego La Lata. Cambia la temática como Freddy hizo cuando salió de gol de la Semana. Se fue con Freddy. Punto. Es una temática diferente para que la gente pueda asumirlo. Y más con esta nueva generación. Vamos con la siguiente información. Y es que fue la renuncia del candidato presidencial por el PLD, Amarante Barret, que fue sumamente un escándalo anoche en las redes sociales, ya que el que era viceministro de Educación, el señor Amarante Barret, acaba de renunciar y no solamente renunció, hizo su renuncia a través de un video, a través de las redes sociales, donde se siente atropellado. Eh, me dice Warner que, que es posible que Amarante que Amarante recibirá un apoyo de leonel Fernández para que se unan con, con su, con su bien, gente, pero el candidato, sí, no no hay, no hay unión, es de leal. Eh, yo también creo lo mismo, creo que no es lo mismo Amarante que los demás candidatos, ya que Amarante no maneja, tú sabes su, su presupuesto y su gente. Bueno, esperemos que se sume a una candidatura. Si se suma a una candidatura, no se sabe cuál sería. Si es la de Reinaldo si es la de Gonzalo o si sería la de Leonel. Pero Amarante Barret es ministro de Educación. Ya no será candidato y renunciará. No sé si otros candidatos se sumarán a eso. Porque lo veo muy activo, especialmente a Navarro. Está sumamente activo en las redes sociales más. Poniendo publicidad a dos manos. Así que las personas pueden seguirnos a través de nuestro portal Telenor.com.de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos en Instagram y en Facebook. Tenemos todas las informaciones sumamente calientes. Vamos a decir... Más adelante, en qué canal será que Jochi Santo estará cuando nuestras fuentes nos comuniquen, digo, el, hor el horario que será, perdón, el horario que Jochi Santo tendrá en el canal 9 de Colorvisión. Seguimos con el toque del mediodía.